Hola, muy buenos días. Luego de muchas horas de vuelo y algunos cafés extras, finalmente estamos aquí. Wikimedia México les da la bienvenida a la onceava reunión anual Wikimania 2015. Queremos que estos días los disfruten mucho, pero sobre todo, que se diviertan. Consideramos que la mejor forma de iniciar este evento es diciéndoles gracias. Gracias por tu esfuerzo constante, por las horas que invertiste en llegar hasta aquí. Por esa referencia que tardaste semanas en encontrar. Por esa charla que diste a kilómetros de casa. Por la pasión y el tiempo que le dedicas al conocimiento libre. Sabemos que sin ti, nada de esto sería posible. Desde el 2005 nos hemos reunido para intercambiar ideas, experiencias, planes y sonrisas. Este año queremos consolidar el movimiento. Que vivas esta experiencia con intensidad, con emoción. Con la certeza de saber que entre todos y todas estamos cumpliendo con nuestra misión. Un mundo donde todas las personas tengan acceso a todo el conocimiento humano. Para lograr nuestro objetivo, hemos preparado más de 147 charlas con 15 ponencias destacadas para los más de 600 asistentes de 42 países diferentes. Tenemos todo para hacer de esta reunión un evento inolvidable. Solo nos queda pedirte que lo disfrutes. Bienvenidos y bienvenidas a la undécima conferencia de Wikimedia. Wikimania 2015, Ciudad de México.